Así que suéltense la graña Vámonos, un, dos, tres La verdad no te olvide que pasó? Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté Conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda Un día de agonía Y solamente No te sufro mal Y hoy tengo una pincha voz. Fuimos un día Que antes Saludos.